Las prácticas de la Facultad de Ciencias Empresariales e Ingeniería del Sofá está ubicada en el último semestre de su malla curricular, donde a continuación les daremos las tres opciones que hay. Práctica empresarial. Esta opción la podemos denominar como una inmersión empresarial donde el estudiante que no ha tenido experiencia o trayectoria laboral o quiera hacer el cambio puede empezar a aplicar sus conocimientos en una organización. Aquí la organización puede establecer un contrato que en algunos casos puede ser remunerado, en otros no, y la duración está estipulada partiendo del tiempo del semestre académico. Idea de negocio. Con el acompañamiento de la unidad de innovación e emprendimiento, el estudiante en esta alternativa parte de una idea que tenga proyectada para en algún momento volverse emprendedor empresario y va a abordar la modelación de su propuesta. Esta alternativa también tiene el acompañamiento de un asesor y se desarrolla durante el semestre académico. Consultoría empresarial. En esta opción, los estudiantes que ya laboran pueden solicitar un aval de esta empresa o organización y mediante la firma de convenio entre la empresa y la María Cano, vamos a abordar durante todo el semestre una propuesta de mejora en las líneas que se aborden en el programa académico. También se puede desarrollar en otra organización en la cual no tengamos ninguna vinculación contractual, pero siempre y cuando nos permita desarrollar este proceso. También contamos con el acompañamiento de un asesor durante todo el semestre, quien le hace seguimiento a la propuesta que estarían desarrollando. Recuerda entonces que esta es la única asignatura que no es homologable, no es certificable la experiencia o trayectoria laboral y la inversión está sujeta al número de créditos.